de retorno hablamos de violencia hablamos hoy eh, de una denuncia que se ha desarrollado a partir de la presidenta de la asociación de municipalidades de Bolivia, Rocío Molina y de hecho esto está relacionado a las declaraciones del de senador Oscar Ortiz eh, por los manejos que el pasado miércoles bueno, nos eh, equivocamos, hacía referencia sobre el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Rocío Bolina, desde los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba. Estamos unos minutos en esta entrevista. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto que nos acompañe y bienvenida siempre a Aviala. Es el gusto es mío, Gabriela. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Aviala y gracias eh, por la invitación. Hoy de hecho se refería al senador Ortiz a propósito de esas denuncias. Ha sido muy, muy crítica ante ello, ante las mismas pruebas y cómo se está manejando de manera discrecional, decía. Gabriela, yo definitivamente estoy muy preocupada como presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, preocupada por estas declaraciones que a mi criterio son absolutamente politiqueras ya no políticas, sino politiqueras buscando por parte de un candidato a la presidencia el tener alguna palestra para buscarle el pelo a la sopa en uno de los proyectos más efectivos en la lucha contra la pobreza como es el programa Evo cumple. Creo que es una irresponsabilidad por parte del senador Ortiz el realizar este tipo de acusaciones sin mostrar pruebas, porque entendemos que el senador, al igual que en mi calidad de concejal, él es senador, tenemos la posibilidad de fiscalizar. Entiendo que el senador Gabriela ha pedido el informe y ha analizado, investigado más de 600 obras de Evo cumple sin embargo no ha presentado ninguna prueba de ninguna irregularidad. Lo único que hace es criticar pero no es capaz de siquiera sustentar estas críticas. Y lo que más duele, sobre todo, es que se hable de uno de los programas, como le digo, de financiamiento público más exitosos que han llevado, además, no solamente la esperanza, sino que han cambiado la vida de muchos bolivianos. Y hablo de municipios que en muchos casos en el área rural no tienen ni siquiera para pagar las planillas del personal, menos tienen para Inversión. Pero Evo Cumple llega justamente a esas regiones, a todos los, eh, los rincones del país con obras de infraestructura, cambiando la vida, con eh, centros médicos, hospitales, eh, con mercados que son tan importantes a veces para cambiar la vida de la comunidad. Y ni qué decir de unidades educativas, los más de 800 proyectos que se han realizado, 8000, perdón, 8000 proyectos que se han realizado en los últimos eh, años el 50% son unidades educativas tecnológicos de primer nivel con aulas ventiladas con aulas dignas para nuestros niños, para la educación de nuestros niños. Entonces considero una ofensa a los municipios que eh, tenemos prácticamente el 20% del financiamiento o cofinanciamiento por parte del gobierno porque el gobierno cuando ve que el municipio no puede poner recursos de contraparte pone el 100% en obras que definitivamente cambian la vida de la gente, entonces molesta indispone que un senador un candidato utilice uno de los proyectos más exitosos con fines de politiquería yo le pido que deje de politizar y yo le pido que me acompañe para que vea usted cómo en el área rural en las áreas periféricas de las ciudades ha cambiado la vida las obras de infraestructura de Evo Cumple y le pido que a la hora de hablar de discrecionalidad, a la hora de hablar de caja chica, sobre todo Gabriela Mire lo que ha pasado en Cochabamba, aquí sí hemos sido la caja chica de los demócratas, han desfalcado el municipio a través de la manipulación de licitaciones y se lo está demostrando en la justicia y le pido esa responsabilidad al senador Oscar Ortiz. Le hago una consulta más, si me permite, sabemos que estamos eh, con el tiempo. Eh, Estimada a Rocío y... Estamos hablando de obras, de proyectos que han llegado a todos los municipios, el proyecto eh, Bolivia Cambia en este caso, las, los recursos que se generan, y tendrían que generar utilidades, si estamos hablando de municipios muy alejados, que a veces no pueden contar con, eh, ni con la contraparte, porque eso es lo que decía, lo que buscan es ver el tema del crecimiento, que no generan utilidades este tipo de inversiones, eh, ¿Cuál es la respuesta ante ello cuando nos estamos hablando de, de unidades educativas, de mejorar las condiciones eh, y de este tipo de, de, de obras que se desarrollan? ¿De qué utilidades podemos hablar en el lenguaje del senador Ortiz? ¿Utilidades mercantilistas como la que quisieron eh, tener en el municipio de Cochabamba con las licitaciones beneficiando a terceros? No, estas utilidades, Gabriela, estas son las verdaderas utilidades que rinde el proceso de cambio. Y estas utilidades se las ve en mejorar la calidad de vida de la gente. No se necesita mayor retorno que el poder eh, luchar contra la pobreza, el poder generar, obviamente, eh, mejores condiciones de vida en las áreas rurales, en las áreas periféricas, en tener mejores escuelas para los niños. ¿No cree usted que la inversión en el desarrollo humano es la mayor utilidad que puede tener un país, un gobierno en, nuestro, eh, en, en este contexto y en el contexto eh, que estamos viviendo? Creo yo que las apreciaciones, como le digo, del senador Ortiz son absolutamente descabelladas, politiqueras, buscando palestra donde no existe, cuando los municipios del país apoyamos el eh, proyecto porque estamos convencidos de que existe una coparticipación por parte de los vecinos. El proyecto eh, Bolivia Cambia no se realiza simplemente por imposición del presidente, son los, pre, los propios alcaldes y pregúntele senador Ortiz a los alcaldes demócratas, a los alcaldes del, eh, del MNR, a los alcaldes de unidad nacional que existen en algunas alcaldías de, del país, si no se han beneficiado del de programa Evo cumple Bolivia cambia entonces creo que es una irresponsabilidad creo que estamos cayendo en mentiras y obviamente estamos eh, desvirtuando uno de los proyectos que ha logrado luchar contra la pobreza y como les reitero, el cambiar la vida de los bolivianos Quiero agradecerle antes una eh, consulta, esto es un pronunciamiento como Asociación de Municipalidades de Bolivia es un pronunciamiento que hace y, una, y, y que el senador eh, Ortiz eh, eh, haga pruebas, es una invitación así lo estoy entendiendo Así es, lo que queremos los municipios de todo el país es poder continuar beneficiándonos de este programa y no quisiéramos especular ante semejantes críticas que el senador no tenga una propuesta porque lo que queremos son propuestas para los municipios, esta es una fuente de financiamiento importante que muchos de los municipios damos contraparte, en otros casos no se da contraparte como te explicaba pero que generan desarrollo en Cochabamba solamente, dos unidades educativas que fueron prometidas por el alcalde electo José María Leyes que puso la piedra fundamental pero ni siquiera las presupuestó, hablo de la unidad educativa San Antonio, hablo de la unidad educativa de Uxpa, Uxpa el René Barrientos el presidente lo que ha hecho no es dejarlos así a los vecinos es decir, bueno, si el alcalde no pudo hacerlo, lo va a hacer el programa Bolivia Cambia. Y es así, esa es la actitud con la que llega el presidente a petición de los alcaldes, a petición de los vecinos, de las comunidades en las áreas rurales y en las ciudades intermedias. Entonces, consideramos como municipios que es un acto de irresponsabilidad el plantear o el cuestionar este proyecto sin tener pruebas, hablar de falta de transparencia cuando no existen pruebas y, sobre todo, hablar de una caja chica, que en realidad la caja chica la tenía José María Leyes aquí para financiar el proyecto demócrata. Muchísimas gracias por acompañarnos Rocío. Encantada Gabriela, buenas noches. Muy buenas noches ha estado Rocío Molina desde Cochabamba la presidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia a propósito de estas denuncias del senador Ortiz sobre los recursos y cómo se está manejando el proyecto Bolivia Cambia Evo cumple.